Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos la nomenclatura de los éteres, entenderemos qué son estos compuestos orgánicos y la gran importancia que tienen. No siendo más, comencemos. Genios, vamos a analizar las propiedades físicas y propiedades químicas que tienen los éteres tomemos muy buena nota de cada una de ellas propiedades físicas empecemos con lo siguiente que son líquidos incoloros son muy volátiles son también menos densos que el agua tienen un olor característico y otra propiedad física importante es que entre los enlaces 1 y 4 de carbono son solubles en agua, ya si son mayores no presentan solubilidad, ahora Propiedades químicas, poco reactivos, pero cuando se rompen los enlaces, los enlaces son carbono-oxígeno cuando estos se rompen. Los éteres tienen una gran importancia en la química orgánica y en todo lo que tiene que ver con los procesos industriales. Veamos algunas, algunos de los factores importantes a tener en cuenta de ellos. Veámoslos. La importancia de los éteres radica en lo siguiente. Son muy buenos disolventes en todo lo que tiene que ver con compuestos orgánicos. No olviden que todo lo que tenga que ver con orgánica tiene que ver con la química del carbono. Ahora, ¿qué más? Tenemos en cuenta en toda la parte de la industria, también en la parte de la farmacéutica, y también se utiliza en la parte cosmética. Veamos cómo es la estructura que fundamenta a los éteres. Esta es la estructura que define a un éter. Miren que el oxígeno se encuentra al lado y lado de una cadena de radicales de alquilo. Aquí puede haber una cadena de carbonos o un sustituyente de alquilo, y lo mismo a este otro lado. No olviden recordar cuáles son los radicales de alquilo. Ahí podemos ver algunos de ellos importantes a la hora de nombrar los éteres o sea que esta estructura es muy importante analicemos ahora algunos compuestos éteres que son importantes en la industria antes de continuar con el tema quiero aprovechar para recomendar a una empresa amiga que se encarga del desarrollo de todo lo que tiene que ver con tableros acrílicos los cuales nos permiten a todos los docentes o a todo el que quiera aprender de una manera más didáctica y más fácil desarrollar cálculos, eh, sumas, restas, cualquier tipo de operación a través de ellos. Esta empresa se encuentra ubicada en Villamaría María y pueden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y de allí pueden elegir el tipo de tablero que quieran para su uso ya sea personal, profesional o académico. No duden de contactar a los teléfonos que están allí. Veamos estos éteres que son característicos, tenemos como primero el éter dietílico que se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver como en la parte de anestésicos, tenemos también el dimetiléter que se utiliza como un propulsor en la parte de los aerosoles, tenemos el metilterbutil éter y este se utiliza mucho para todo lo que tiene que ver con el aumento de octanaje en gasolina y también podemos ver el disopropil éter este es otro aditivo mejorar también el octanaje en gasolina, entonces miren los, como podemos mirar encontramos que el oxígeno parte cada uno de los compuestos, miren que el oxígeno lo parte, acá tenemos un compuesto y aquí tenemos otro, o sea que estos son éteres muy utilizados a nivel industrial. Veamos cómo se deben de nombrar este tipo de compuestos orgánicos. Para la nomenclatura de los éteres, debemos tener en cuenta que lo podemos nombrar de la forma tradicional o también de forma u -part. Vamos a ver la diferencia de ambas. Empecemos con la tradicional. Cuando hablemos de la tradicional, vamos a empezar con la palabra éter. Y se mencionan los radicales de alquilo. Y por último, ¿qué es lo que debe haber? La terminación ICO. Pero eso depende de uno de los dos radicales. Uno se nombra normal y al otro se le da la terminación ICO. O sea que esta es la forma adecuada para la tradicional. Ahora, cuando hablemos de la IUPAC, vamos a aplicar lo siguiente vamos a poner la palabra el radical y como no olviden que estamos trabajando con la parte del oxígeno vamos a hablar la palabra oxi y por último vamos a nombrar el otro radical pero le vamos a agregar la terminación de alcano o alqueno o también alquino dependiendo de los enlaces que sean, sean simples, dobles o triples o sea que esta sería la forma de nombrarlo cuando nos encontremos con la IUPAC vamos a ver ejemplos aplicando estas dos formas de nomenclatura tenemos ahora estas formas de compuestos orgánicos en los cuales tenemos los éteres. No olviden que el éter, el oxígeno, parte de los dos radicales de alquilo. Lo podemos ver acá. Y también lo podemos ver acá. Vamos a comenzar nombrando de la forma tradicional. Voy a poner acá tradicional. Y voy a poner IUPAC. Empecemos con la tradicional del primero. En la tradicional no olviden que vamos a nombrar la palabra éter. vamos a decir. Y vamos a adicionar los nombres, no olviden que acá tenemos una cadena de un radical y que aquí tenemos la otra tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos eso me corresponde al butano o el butil, le vamos a decir éter butil, lo vamos a nombrar como un sustituyente butil y el otro tenemos acá CH2CH3, no olviden que ese es el etil Miren por favor ahí, los, cada uno de los sustituyentes o radicales de alquilo sería el etil, entonces sería etílico. Entonces, a uno de los dos se le da terminación ICO, en este caso se la vamos a dar a etil. Entonces, tenemos éter, butil, etílico. Ahora, miremos la IUPA. En la IUPA vamos a nombrar este compuesto, pero lo vamos a seleccionar de forma completa. Entonces, vamos a seleccionar todo este compuesto y le vamos a agregar la palabra oxi entonces vamos a llamar a este bu butano, entonces sería en este caso sería butoxi y tenemos este alcano que en este caso es una cadena simple entonces como es el etil en este caso sería etano porque es una cadena simple entonces sería butoxi etano no olviden la terminación alcano y la palabra oxi, que forma parte del compuesto. Vamos a hacer lo mismo con este. Entonces tenemos acá, por tradicional, vamos a poner acá la tradicional. Y aquí la IUPAC. Entonces tenemos la primera, tradicional. Lo vamos a llamar de la siguiente forma, éter. Ahora, este compuesto es el metil. Y este es el terbutil, pero entonces no lo vamos a llamar terbutil, sino terbutílico, que le vamos a dar la terminación terbutílico. Ahora, veamos en la podemos seleccionar todo este compuesto y llamaríamos ya no metil, sino la terminación oxi, entonces sería metoxi y tenemos lo siguiente, tenemos... Esta cadena, que es una cadena simple, sería el terbutano. O sea que si aquí hubiera sido un enlace doble, podemos llamarlo, por ejemplo, terbuteno, dependiendo, digamos, del compuesto. Veamos otros ejemplos para dejar claro esta parte de nomenclatura. Vamos a continuar ahora con estos dos últimos ejemplos de nomenclatura. Bueno, como pueden ver, nos acompaña un poquito el agua, pero no importa. Vamos a terminar la parte de nomenclatura de éteres. Entonces tenemos lo siguiente. Miren que aquí tenemos el oxígeno y aquí también, o sea que tenemos dos éteres. Pero hay un pequeño cambio, miren la estructura. Tenemos esta forma no olviden que cada punta va a representar un carbono entonces acá hay un carbono, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro y aquí también, entonces tenemos acá uno entonces tenemos lo siguiente primeramente vamos a numerar la cadena entonces vamos a numerar esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y en la 3 tenemos una posición, o sea que aquí también habría un carbono y aquí tenemos 1 y 2 Vamos a nombrar primeramente esta cadena. Entonces tenemos lo siguiente. En la tradicional, vemos que en la posición 3 tenemos este compuesto. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos nombrar. Entonces primeramente la palabra éter. No olviden que siempre aparece la palabra éter. Vamos a llamar entonces este. En la posición 3 tenemos un compuesto que en este caso sería el CH3. Solamente es este. Entonces sería éter. En la posición 3 tenemos... El metil. Y tenemos que es una cadena de un una cadena de cinco carbonos, o sea que es el grupo pentil. Entonces, 3 metil, pentil, y por último tenemos esta cadenita que está acá, que sería el grupo etil. No olviden que acá hay dos carbonos. Entonces vamos a decir etílico. No olviden que al último siempre se le pone la terminación ico. Ahora, en la IUPAC, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a nombrar este mismo que está acá. Entonces, sería 3-Metil. Ya no vamos a decir Pentil, sino que la vamos a llamar Pentoxi. Como si hubiéramos cogido toda esta estructura completa. Eso sería Pentoxi. Y por último, esta es una cadena simple, no un enlace doble. O sea que sería un que? Un alcano, o sea que sería el etano. Entonces 3-metil-pentoxietano. De esta forma se nombraría este compuesto. Veamos este último. Tenemos acá el grupo benceno, Pero no olviden que cuando está como sustituyente lo vamos a llamar fenil. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir éter, fenil, y por último está este compuesto CH3. No olviden que este sería el metil, entonces sería metílico. Ahora tenemos este compuesto, lo voy a llamar de la siguiente forma: seleccionando todo este compuesto. Entonces ya no sería fenil, sino fenoxi. Y esta es una cadena simple, o sea que es un alcano, Entonces vamos a llamar, como es un solo carbono, bien que es un carbono, sería metano, entonces fenoximetano, de esta manera se aplica la nomenclatura para éteres, la próxima semana nos concentraremos en todo lo que tiene que ver con la parte de las aminas, entonces vamos siguiendo en todo este proceso de compuestos orgánicos.